Es un dinosaurio acuático que eh, tenía el cuello muy largo que le servía para que sus presas se supone que ellos veían el cuerpo y pensaban que está lejos pero el cuello es tan largo que los cazaba. contento de ver esta exposición, esto en el fondo a mí me, me conmueve profundamente porque esto es parte de mi trabajo. Hace 10 años atrás no había ningún conocimiento de reptiles marinos o dinosaurios en esta región y los libros de historia y de ciencias naturales decían que no existían. Bueno, yo creo que es muy importante porque igual favorece el conocimiento de los niños y de las niñas, sobre todo lo que es la prehistoria y más aquel Magallanes que se desconocía, no se sabía que habían dinosaurios. Nosotros creíamos que en este lugar del planeta no existían. ...y con esto realzamos mucho... ...que Magallanes tiene mucha cultura. Muy contento de poder con los magallánicos... Eh, ...desde Puerto Natales hasta Puerto William... Eh, ...recobrando no solamente nuestro patrimonio... ...arquitectónico, histórico y de infraestructura... ...sino que también cultural y movilizando a, a todos aquellos que a través de la música, a través del arte, a través de sus competencias personales pueden mostrar a, a, la riqueza que tenemos acá en, en Magallanes. ...una misa chilota, ya... ...a continuación realizamos un, un almuerzo comunitario... ...y después abrimos al público... ...para que puedan visitar nuestro mini museo por este año... ...esperamos que el próximo año se amplíe... ...y después atención de público... ...para que la gente pueda servirse... ...o comprar alimentos típicos de la zona chilota. de ver, de mostrar de nuestros antepasados lo que realmente hacían ellos. Claro, nosotros también lo podemos seguir haciendo, pero con un poco más facilidad. Muy contentos, eh, muy sorprendidos por, eh, por, por la gente, la gente mayor, que como siempre hemos dicho, o sea, nosotros somos jóvenes y tenemos que seguir con esta tradición y ver las ganas y el entusiasmo de poder mostrar sus tradiciones, nos tiene muy contentos. Esto se levantó en una semana, y impresionante las ganas que tiene la gente de mostrar su cultura. ...y nosotros como jóvenes estamos muy contentos... ...muy felices por lo que hicimos. Queremos que los Chiloé igual sean parte del patrimonio de, de nuestra región igual... ...nos puede faltar la comida, se su es suerte en la Casa de la Lucha... ...el mercado, la empanada, todo eso... ...y es algo que mucha gente que vino desde de, de años de, de Chiloé... ...vinieron a hacer eh, patria acá en Punta Arenas ...y no quieren perder su, su costumbre, su raíz y, y su cultura, por supuesto. Y vamos a... por acordarse de, de, de nosotros. Eh, y Quiero aprovechar también, este, una, agradecer una vez más y aprovechar, agradecer a Alvaro Platz y a mis vecinos y a todos los clientes que vienen de todo sector a, a comprar dentro de mi negocio. Me parece, me parece súper bien y me encuentro eh, muy halagado de que la Cámara de Comercio se haya fijado en mí porque yo creo que deben haber eh, muchos otros comerciantes que pueden tener la misma oportunidad que a mí, pero yo me siento, me siento muy, muy, muy contento y halagado y agradezco a la Cámara de Comercio y, y a ustedes el, Patrimonio de la Cultura que están, han venido a visitarme. Estas son eh, algunas de las actividades, pero sin duda hemos tenido muchas otras que, que se suman a, a la apertura de edificios emblemáticos, patrimoniales, ...al de los museos, al de medios de, de comunicación... ...a instalaciones en, en Zona Franca con literatura regional... ...un conjunto de actividades que a, han permitido... ...a la comunidad de, de Punta Arena... ...también de Porvenir, de Cerro Sombrero... ...también de Natales, eh, encontrarse y participar... ...y reconocerse eh, en el patrimonio... ...en el acervo cultural de, de nuestra región... y estos lazos identitarios tan eh, necesarios para eh, impulsar también un desarrollo, porque eh, no hay futuro sin la memoria que, que atesoran los pueblos.